Doctora Marisol Ángeles Hernández Ella es doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante sobresaliente con laude por unanimidad Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM Investigadora titulara por oposición tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Catedrática de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM así como de diversas facultades de Derecho de universidades públicas y privadas en el país Autora de publicaciones sobre tópicos en materia jurídico ambiental, energía, cambio climático y gestión integral de riesgos. Ponente en seminarios de carácter nacional e internacional. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha sido también galardonada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el Premio Nacional Marinari para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural en 2016. Eh, tiene muchos otros reconocimientos, eh, así como obras escritas, participación en, en obras colectivas, conferencias magistrales, sus líneas de investigación han sido bueno, energía, derechos conflictos socioambientales, política, estudios empíricos y derecho. En fin, este, ya me está diciendo que ya me está, ya me está pisando para que le corte. Eh, ¿Lo entiendan? Aunque no fue muy discreta, ¿verdad? Y Claudia gómez aquí también con nosotros. Ella es abogada en derechos humanos del colectivo de abogados. Es eh, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, con especialidad en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Litigante eh, brillante, muy prestigiada investigadora y defensora en derechos humanos, especializada en derecho de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos, presas y minería. También tiene participación en obra escrita, muy reconocida en el país y también eh, fuera de nuestras fronteras. Eh, Claudia Marisol, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un receso al término de sus presentaciones, al cuarto para la una más o menos. Y me están avisando antes de que se me olvide que nuestro café y galletitas van a estar en el patio allá abajo. Uh -huh, ya no va a ser no es las de aquí, sino vamos a tener que bajar. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos. Los dejo para que tengan espacio suficiente. Los pasamos un poco para... Exactamente. Pues buenos días. Ay, se oye muchísimo. Sí, está muy Casi que grita uno. Y bueno, dando un poco más de la garganta. Voy a sacar las pastillas antes de que antes de que las vaya a necesitar. Eh... lo lo de ver antes, pero bueno, ya están aquí. Vengo un poco más de la garganta, pero espero que eso no sea impedimento para trabajar y para platicar un poco del tema que, que los compañeros me habían pedido que pudieran desarrollar que tiene que ver con cuáles han sido las estrategias que los pueblos indígenas han usado en la defensa del territorio. ¿no? Entonces, para eso me gustaría primero hablar un poco del tema del territorio, que yo creo que es fundamental para entender cuál ha sido por muchos años la lucha de los pueblos indígenas para la defensa de, de, de lo suyo. ¿no? El derecho al territorio, como ustedes saben, pues es un derecho, como todos los derechos, o la mayoría de los derechos de los pueblos, es un derecho colectivo, ¿no? Eso es lo primero que, que habría que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir que el, que, es el, que el territorio es un derecho colectivo? Pues que es un derecho que se, que se ejerce de manera colectiva por pueblos indígenas eh, y que en ese sentido, pues, todo el ejercicio tiene que ver con esa, con esa defensa colectiva, ¿no? Eh, ¿Qué otros derechos colectivos tenemos? Pues tenemos el derecho a la consulta, el derecho a la libre determinación, el derecho a la justicia, a, a la jurisdicción o lo que se llama, el eh, mal llama, usos y costumbres. ¿no? Entonces el derecho también es uno de los, de los muchos derechos que tienen los pueblos indígenas se está relacionado con otros derechos sin los cuales no se puede ejercer. ¿no? no podemos hablar de territorio si no hablamos de derecho a la libre determinación, no podemos hablar de, de derecho a la consulta si no hablamos de territorio y libre determinación. Esa es otra característica de los derechos de los pueblos indígenas, que son, dere son derechos que finalmente están interrelacionados. ¿no? Para, para que uno se cumpla es necesario que el otro también se ejerza y esa, esa vinculación que existe en derechos humanos también se repite cuando hablamos de derechos de los pueblos esto es importante porque en México el derecho al territorio ha sido desarrollado a partir de hace muy poco ¿no? ¿cómo se han ha, digamos las leyes mexicanas, las leyes nacionales ¿cómo han reaccionado a la demanda de los pueblos indígenas de territorio? básicamente a partir de otorgarles tierras ¿no? eh, si ustedes revisan la historia de nuestro país van a encontrar que a lo largo de, de todas las luchas de, de, de nuestro pueblo, desde la independencia, la revolución, la reforma, eh, en los últimos años con el ejército zapatista, la demanda de los pueblos indígenas siempre fue territorio, reconocer territorio que no solamente tiene que ver con, con la tierra, sino con más elementos que integran el territorio. ¿Cuáles son esos elementos que integran el territorio? Bueno, en principio tiene que ver con los recursos naturales, pero también con el ejercicio de poder que se da dentro del territorio. O sea, también en el territorio vamos a encontrar las asambleas, vamos a encontrar las autoridades tradicionales, vamos a encontrar el acceso a los recursos naturales, eh, biológicos, genéticos, vamos a encontrar conocimientos tradicionales, todos esos elementos integran en el territorio. La respuesta estatal a esa demanda a lo largo de la historia, si, si, si revisamos las, las constituciones nacionales, Vamos a encontrar que la respuesta ha sido a los pueblos darles tierras. ¿no? Esa es, en principio, mucho de lo que estamos acarreando hasta nuestras fechas. ¿no? Hasta nuestros días encontramos pueblos enteros que tienen eh, reivindicaciones territoriales, cuya respuesta y la respuesta estatal siempre ha sido dar tierras. Esa diferencia, esa diferencia de pensar en el territorio de los pueblos y darles 10 ha traído como consecuencias una serie de despojos. ¿no? Y pensemos, por ejemplo, cuando en el, en el 17, muchos de los pueblos que estaban levantados, aunque tenían una reivindicación campesina, tierra y libertad, que era la reivindicación del 17, la revolución, muchos de esos pueblos tenían formas colectivas de organización, ya estaban organizados como pueblos, como comunidades indígenas, eran colectivos que ejercían, tenían sus autoridades tradicionales, tenían formas de ejercicio de poder colectivo sin embargo eso nunca se reconoció ¿no? ¿cómo se reconoció? a los pueblos se les dio un reconocimiento de tierras a partir de básicamente dos formas ejidos y comunidades agrarias ¿no? la respuesta fue volver a los indígenas que sí eran campesinos eh, solamente como una respuesta de campesinos ¿no? se les dio una, un reconocimiento de su sujeto como, como campesinos con una relación con la tierra de uso sin embargo los pueblos indígenas y eso no solamente en nuestro país sino en todo, en casi todo el mundo los pueblos indígenas tienen una relación con el, con el territorio más allá de la del uso ¿no? los pueblos indígenas son guardianes del territorio y de alguna manera eso ha mantenido una forma de estar en el territorio que es distinta al resto de la sociedad cuando en el 17 los indígenas eh, bueno, los colectivos que ya existían ahí se, se reconocían tribus, eh, compadrazgos, con padrazgos, con eh, esas distintas formas que tenían los pueblos indígenas eh, se les reconoce solamente como ejido agrario o comunidad agraria a partir de dos procedimientos que son completamente agrarios ¿qué se les reconoce en ese entonces? en el 17, en los primeros reconocimientos de tierras a los pueblos indígenas se les reconoce una especie de territorio limitado ¿no? muchas resoluciones presidenciales que se dieron ejidos y comunidades a los, en, en los primeros años, se les reconocía eh, tierras, bosques y aguas. ¿no? Ustedes pueden ver resoluciones presidenciales en donde el reconocimiento a estos colectivos agrarios es de tierras, bosques y aguas. Sin embargo, no se reconoce la otra parte que integra el colectivo, los colectivos indígenas, que tiene, que tiene que ver con la organización política. ¿no? No se reconoce las autoridades tradicionales, las formas de ejercicio de justicia, otras formas de organizarse en el territorio, solamente se las reconoce en una parte que es la agraria. Eso eh, se repite a lo largo de, de muchos años, en el 92 se modifica un poco con la reforma al artículo 27 constitucional, pero sigue más o menos mantenidos. En manteniendo. Es hasta muy recientemente cuando se reconoce la existencia de pueblos indígenas en el 94 y en el 2002 con la reforma constitucional en materia indígena, es donde esto se modifica, eh, por decirlo de alguna manera, eh, muy sutilmente. ¿no? Se reconoce los territorios indígenas, eh, pero de manera muy sutil, no como, venía, no como se ha reconocido a nivel internacional, que vamos a ver más adelante. A nivel internacional... Eh, tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que sí regula eh, el, el territorio, o sea, sí reconoce a los pueblos indígenas el derecho al territorio y ese ese, ese territorio tiene que ver con esta idea más amplia de la, de la tierra, ¿no? tiene que ver con el hábitat ahí en el convenio 169 eh, equipara el, el territorio a hábitat y entonces en el hábitat sí encont encontramos una, una idea o un concepto de territorio mucho más amplio. Eh, en el contexto actual, bueno, el convenio 169, ustedes saben, por la reforma constitucional de 2011, pues ya es una ley vigente, ¿no? Ya podemos usar el convenio 169 como un, como una ley más de nuestra ley nacional, ¿no? Entonces, eh, como, par, perdón, como parte de nuestra, de nuestra constitución. Entonces, el convenio 169 bajaba a nuestra realidad o a nuestro a nuestro marco legislativo, pues ya es parte de la Constitución. ¿no? Eh, sin embargo, si ustedes revisan las políticas indígenas o, la, o las políticas que se han desarrollado para los pueblos indígenas, el concepto de territorio todavía no es no está vigente. No, no está vigente ni en la legislación nacional, ni en las jurisprudencias que tiene la Suprema Corte o las, o las decisiones que se han tomando en relación con, con pueblos indígenas y territorio, en las decisiones de, de la Corte no se habla todavía del concepto de territorio. Cuando los pueblos indígenas, vamos a verlo adelante, reivindican su territorio ante las instancias jurisdiccionales, la respuesta estatal casi siempre es la misma, consulta. Ustedes van a ver casi siempre, aunque la reivindicación de los pueblos ha sido el reconocimiento de su territorialidad, el reconocimiento de su acceso preferente a los recursos naturales, al reconocimiento a que se respeten sus formas tradicionales de uso del territorio la respuesta siempre ha sido, del Estado siempre ha sido, bueno está bien, tiene razón esa empresa eólica no debería de instalarse, vamos a consultar ¿no? y lo vamos a ver a partir de algunas sentencias esto no sé por qué no se mueve ¿ya tengo que aplicar con algo? No? Sí, ¿es para abajo? sí es con la, la de es que es el... Okay. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de cómo las pueblos indígenas se relacionan con este tema de empresas y derechos humanos. Eh, ustedes saben, pues México es uno de los países que más tratados de libre comercio eh, ha firmado. Dentro de esas obligaciones hay un marco internacional, nacional, que garantiza eh, que tiene una rivalidad en, en relación con las responsabilidades de violaciones de los derechos humanos en territorio y se pueden ejecutar proyectos de infraestructura en territorios indígenas. El marco normativo que protege a los, a los pueblos indígenas pues es básicamente el convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derecho, de, de Derechos de los Pueblos Indígenas y algunas directrices operativas que han firmado los bancos mundiales el Banco Interamericano de Desarrollo en relación con salvaguardas específicas para proteger el territorio de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la razón de ser de esta protección? Pues básicamente que en los territorios indígenas, no solamente de México, sino del mundo, se encuentra la mayor diversidad de, del planeta, ¿no? O sea, son depositarios de la mayor diversidad del planeta. En el caso de México, por ejemplo, el 80% de los bosques se encuentran en territorios indígenas, más o menos el 30% de las aguas nacionales provienen de territorios indígenas la mayor biodiversidad biológica eh, se encuentra en, en territorios que son o se, que están en o en propiedad de pueblos indígenas esa protección o sea esa relación de, de conservación con pueblos indígenas pues ha sido estudiada por muchas eh, empresas por Naciones Unidas por varios organismos de Naciones Unidas que, que señalan que esa diversidad, o sea, esa forma de proteger el territorio se dio gracias a la presencia de pueblos indígenas en el territorio y a una forma distinta de relacionarse que tienen los pueblos con el territorio, que como ya decíamos, pues es una relación de guardianes, no de, no de usuarios, ¿no? no de simples usuarios. Si ustedes hacen la prueba, todos los días aparece un caso en México, en el mundo, en donde los derechos de los pueblos indígenas son violados, eh, Ustedes pueden abrir el periódico y casi todos los días van a encontrar alguna noticia de un megaproyecto, de un proyecto de infraestructura, de un proyecto de desarrollo en donde los, los derechos de los pueblos indígenas en al territorio se están violentando. ¿no? Eh, México, por ejemplo, es un país en donde, según, según quien mida, eh, vamos a encontrar de 300 a 520 conflictos ambientales. ¿no? Esos conflictos ambientales no todos se dan en territorios indígenas, pero sí en la mayoría. Si ustedes toman un mapa, cualquier mapa de la República Mexicana y ponen conflictos por minería, van a encontrar que en su mayoría se encuentran en territorio campesino o en territorio indígena. Si ponen conflictos por industria eléctrica, van a encontrar que casi la mayoría de esos conflictos se encuentran en territorio campesino y sobre todo indígenas. Conflictos de agua, fracking, eh, acceso a recursos naturales, eh, grandes megaproyectos de infraestructura, los sembradíos todo lo que tiene que ver con la siembra de monocultivos, muchos de estos proyectos se, se, se asientan en territorios indígenas. ¿no? Casi siempre este, este, este asentamiento de los proyectos se da en un contuberno de las empresas con los gobiernos, ¿no? o, los, o los gobiernos que se han vuelto empresas, o las empresas que, que se meten en el gobierno. Hay una relación eh, pues muy clara de cómo los gobiernos intervienen